Hola querida people, gracias por estar aquí en Vieja que Viaja Blog de Viajes y en este nuevo video de cuarentena traje a una invitada que es presentadora de televisión para que nos dé muchos tips sobre cómo hablarle a una cámara y cómo hablarle especialmente a un celular para todos los que estamos haciendo muchos videos desde la casa en este tiempo de encierro no se pierdan estos nuevos consejos <música> Ya les dije, estamos con Edna Liliana Valencia, es una amiga y presentadora que nos va a explicar pues muchísimos tips para aprender a hablarle a una cámara, ¿no? Entonces, Lili, bienvenida a mi canal, aquí en Vieja que Viaja. Y primero que todo, bueno, primero que todo, cuéntanos un poco de tu trayectoria, ¿no? Como presentadora para que la gente, pues, que no te conoce o que no sea de Colombia, te conozca un poquito más. Gracias, Pau, muy contenta de estar aquí hablando con tus seguidores, hablando contigo. Eh, y bueno, yo te cuento, yo soy una periodista orgullosamente afrocolombiana, eh, he vivido toda mi vida en Colombia, pero pues he tenido la oportunidad de eh, trabajar en varios canales de televisión, eh, también de trabajar en cooperación internacional, yo empecé en la televisión en el 2015, en el, en el 2013, ahora que lo recuerdo, eh, en RCR y Noticias, un canal muy importante en Colombia, Fui la primera presentadora eh, afro en llevar su caballo natural, es uno de mis temas, es la estética afro, es muy importante para mí. También eh, después de cuatro años en RCN, ahora estoy en France 24, después de un paso muy pequeñito por CMI. Y ahí presento un programa que se llama África 7 días y presento el noticiero. Y también digamos que tengo un, un canal, eh, digo, más bien tengo un perfil en Instagram donde comparto otro tipo de información relacionada con la estética afro, con el cabello, con los viajes por África, por los territorios afroamérica latina y de Colombia. Entonces, pues bueno, eso es. Y aquí muy contenta saludarnos a todos y todas. Les cuento que es mi profe, va a cuidarme este pelo. No, ¿No soy tan disciplinada. Sí, bueno, <risa> bueno pero muchos tips, muchos tips eh, de Lili y su Instagram. Bueno, entonces, en primer lugar, eh, saber, ¿no? Primero que todo, cómo empezar cómo perderle el miedo a una cámara, no solo hablando, digamos, en temas de presentar para televisión, pues que ya es otro mundo, sino que hay gente que tiene mucho que contar y que de pronto no se atreve, digamos, con esto de las redes sociales, los pequeños videos y las historias. Bueno, yo pienso que ese es un tema generacional, es un tema sobre todo que nos afecta a los que ya somos un poquito mayorcitos, a los millennials, los que nos tocó el, el cambio de siglo, que hoy tenemos 25, 28, 30, 35, 40. Y nos ha costado un poquito más de trabajo aprender a hablarle al teléfono y aprender este nuevo lenguaje que hay en las redes sociales. Digamos que hasta hace unos años esto era una cosa exclusiva de los presentadores de noticias, de los periodistas, de los presentadores de eventos, que era pues presentar una profesión como tal, pero hoy en día con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicación, pues mucha más gente tiene eh, esta necesidad o este deseo de hablarle a la cámara. Yo pienso que tenemos que adaptarnos a una nueva forma de comunicación que surgió y que tiene que ver con entender que atrás de nuestro lente, de nuestro celular o de nuestro computador están audiencias que nos quieren escuchar. Es como si nuestro celular fuera un amigo, ¿sí? Es como si nuestro computador fuera un amigo que nos permite y más ahora en esos tiempos de distancia social que nos toca definitivamente aprender a comunicarnos por medio de la tecnología. Así que yo pienso que lo primero es empezar a hacerlo, definitivamente la única manera de perderle el miedo a esto es hacerlo realmente y eh, también el segundo tipcito es eh, encontrar un lenguaje con nuestros seguidores y con nuestra audiencia que queremos alcanzar. Por ejemplo, yo no hablo igual en el noticiero que en las redes sociales. Eso te iba a decir, eso te iba a decir como las diferencias de un canal de televisión como tal que en redes sociales pues que uno es básicamente lo que dijiste, hablarle a un amigo, algo súper familiar, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo manejas como esas diferencias? Bueno, eh, presentar profesionalmente televisión tiene unas técnicas muy puntuales que tienen que ver con la postura, la respiración, leer el teleprompter. Digamos que eso es una diferencia importante y es que tú estás leyendo un pronter la mayoría del tiempo y la información pues la tienes ahí. También es difícil. La gente piensa que leer el pronter es muy fácil y no, es complicado también hacerlo sin equivocarse. Pero cuando tú le hablas a la gente en las redes, digamos que las redes sociales nos han dado la posibilidad de conocer en lo personal a, las, a la gente que queremos seguir. Porque, por ejemplo, antes era, digamos, uno veía un actor, una actriz, un, eh, un cantante, un, no existían los influencers, por ejemplo, algo nuevo también. Y uno los veía por televisión y ya, y la forma de ver a alguien famoso era verlo por televisión y punto, ¿sí? No había forma de conocer su casa. No había forma de conocer su familia, no había forma de conocer su forma natural de hablar fuera de un papel que estuviera interpretando. Y las redes nos dan esa posibilidad. Así que yo pienso que un consejo muy importante ahí es ser natural, ser nosotros mismos, permitir que la gente nos conozca en un plano más personal. Porque pues, pues para verme en el noticiero ponen en el televisor. La gente que me sigue en mis redes quiere escuchar otras cosas, quiere saber yo qué pienso. quiere Digamos, yo, yo Liliana Valencia no suelo compartir muchos temas de mi vida personal. O sea, yo no hablo de mis relaciones de pareja. Yo no hablo, por ejemplo, yo no muestro bebés, que mis sobrinos, que mi... no, No, no. Pero sí, lo a ir a mi casa, a ver a mi perra, eh, cómo me arreglo el cabello. Y eso ya toca que la gente pueda verme naturalmente. Sin embargo, tenemos que ser honestos y decir, yo no hablo como hablo por teléfono con mi mamá, con la gente de mis redes. Entonces, aquí va el tip. Yo pienso que es importante encontrar un lenguaje con tus seguidores y seguidoras. Por ejemplo, eh, hay mucha gente que les tiene un apodo para hablar, por ejemplo, de una influencer muy conocida en Colombia, se llama Kika Nieto, ella le dice a sus seguidores, mis pingüis, por ejemplo. Entonces, hay, por ejemplo, una, chi una chiquita de ocho años que es influencer de baile, eh, Isa Sofía, venezolana, que le dice a sus seguidores, mis melocotongos, y así se generando un lenguaje particular que es un poco chistoso y que es lo que nos da miedo, ¿sí? Porque siente uno raro diciéndole a mí, al, al, al celular, mis amores, mis corazones, mis vidas, pero si sí encuentran una forma de dirigirse a su, a, su, a su público primario que son sus seguidores y eh, aunque se sienta un poquito ridículo al principio ustedes se van a acostumbrar con el tiempo y ellos también y así se genera un lenguaje muy familiar y muy cercano. Sí, yo cuando empecé por ejemplo en las redes también era como muy seria, ¿no? Eso se los cuento aquí entre nos porque no lo he, no lo he dicho pues en mis historias. Eh, empecé como muy seria como cuando hacía periodismo, los reportes y tal y descubrí que a la gente no le gusta eso, o sea, la gente quiere en redes, quiere algo, la persona real, o sea, algo mucho más natural, espontáneo, mucha subjetividad, mucha opinión y tal, pese a que uno, pues como tú dices, no cuenta nada de su vida privada e intenta evitar un poco los temas un poquito que son bastante polémicos, ¿no? Claro, digamos que yo tengo que confesarles a ustedes que a veces los temas que menos audiencia tienen en mis redes sociales es cuando publico algo de mí como presentadora uh -huh. formal, ¿sí? Cuando yo publico un tutorial de cabello rizado, un tutorial de turbantes, cuando yo hablo de mis viajes, cuando yo publico una foto, no sé, en, en, la, en alguna playa, eso tiene más audiencia que la presentadora formal uh -huh. hablando en el turno de noticias eh, formales, porque como te digo, las redes sociales no o bueno, digamos que Instagram en el principio empezó como una red de fotografía pero se convirtió en otra cosa entonces, para que la gente me vea diciendo bienvenidos a las noticias bla", pues eso lo hacen en el noticiero ellos quieren verme muchas veces en pijama o verme sin maquillaje eh, hablando de una forma mucho más tranquila Ben, te quería preguntar eh, bueno acerca de los temas chistosos no para uno presentar en televisión, cuando yo trabajaba en un canal nos hacían, nos hacían ponernos un lápiz en la boca, hablar con el lápiz para modular. Eh, a mí me regañaban mucho por mi voz. Porque no tenía una voz así fuerte. Entonces me tocaba fingirla. Entonces, como estos pequeños tips, ¿en algún momento, digamos, se aplicaron para ti o nada que ver? Sí, bueno, esto ha ido cambiando, también en la medida que hay más acceso a la información y uno sencillamente hace lo que ustedes están haciendo en este momento. Abres YouTube, buscas un tutorial y encuentras un montón de consejos para un montón de cosas y de mm. hecho una de las fortalezas de todos y cada uno de los influencers del mundo es enseñar, ¿no? O sea, hacer un tutorial de lo que sea. O sea, de, de, o por ejemplo, dar consejos de cómo llegar a un destino, eh, un tutorial de maquillaje, un tutorial de... Así que hoy en día hay un montón de información. Esto antes era un tema de unos cuantos profesores que enseñaban esto, y de una forma, pues, un poquito arcaica para lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, el, el lápiz, pues, se usó durante muchos años, ¿no? El lápiz aquí para vocalizar. Uno de y mis lápiz. problemas era la vocalización. Yo hablaba, todavía hablo rápido, pero yo hablaba rapidísimo y, y en letra pegada. Entonces, ah, es... porque yo a veces te digo, momento, momento, más despacio. Rápido. Digamos que también una profesora que tuve me enseñó que el problema... O sea, la velocidad no es tan mala siempre y cuando se entienda lo que uno dice. Y así es como. Entonces está mal, ¿no? Lo que te quería contar es que después el lápiz descubrieron, alguien muy inteligente descubrió que el lápiz no. Que el lápiz no, que porque esto generaba un estrés en los músculos de la cara. Entonces, que el lápiz no. Entonces, después de que lo usamos durante décadas, dice que no, no, el lápiz no. ¿Cómo se les ocurre? Un corcho, un corcho acá. Un corcho. Tener el corcho, no, no el, el corcho lo sostienes con los dientes y realmente es cierto que no te genera todo ese tema del estrés en los, en los músculos faciales, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos, esos tips, digamos que iban evolucionando con el tiempo. Lo que ayer funcionaba, de pronto ya no funciona. Lo que pienso que sí es muy importante es cada uno ser autocrítico, así uh -huh. como de pronto tú dices, no, vea, yo, mi, voz no, mi voz no era una voz profunda, impostada, yo también he, he, he cambiado, yo escucho reportajes míos de hace años y mi voz se ha vuelto cada vez más profunda y más, eh, digo yo, profunda, así sencillo, más grave. Eh, pero pienso que es importante que cada uno y cada una haga conciencia de cuál es el tema que debe mejorar. Tengo mm. una amiga muy querida que, que lucha mucho porque tiene una voz de niña chiquita. Entonces, es como así y además de eso, pues, eh, eh, sí, entonces, entonces es difícil conectarse de pronto con un contenido serio de ella porque se siente así. Pues, tienen que trabajar en eso. Uh -huh. Sin embargo, otro consejo que les doy es no esperen a hacerlo perfecto para empezar a hacer sus contenidos. Empiecen ya, ¿sí? De, en el futuro se van a reír de lo que están haciendo hoy, pero, pero la forma, el tema es hacerlo, ¿no? Y pienso que estamos en un momento en que nos tenemos que adaptar a estos nuevos medios de comunicación. El que no se monte en la película de lo digital va a quedarse por fuera de un, de, un, de, un, de un mundo que está cambiando, ¿no? Incluso las mismas redes tienen diferentes formas de comunicarse, ¿no? Por ejemplo, si tú pones en Instagram una foto, una sola imagen o un set de imágenes, entonces el tema es el caption, ¿no? Sí, entonces me claro. estoy feliz de compartirles esta experiencia que, o lo que sea, ¿no? Eh, y otra cosa es hablar en las historias que ya es el sí. diario vivir, ¿no? Ver, estoy comiendo esto, aprendí una receta, y, y, y, y la gente en serio está esperando que uno les comparta algo cada día, ¿no? Entonces no podemos dejar quitando esas audiencias. Eh, quería compartirles, muchachos, también otro tip que me ha servido a mí muchísimo para todas mis novelas, bueno, los que no sepan, el fuerte de mi cuenta de Instagram son las novelas, que son historias de viaje, bueno, más o menos son como tragicomedias <risa> de todo lo que me pasa viajando, y para mantenerlos en suspenso y de todo, digamos, se cuenta con un tono como muy sube y baja, ¿no? Y eso lo aprendí mucho, ¿sabes cómo es, Lili? Cuando era profe, porque yo fui profe de inglés en Vietnam ocho meses, trabajar con niños me enseñó que ¡guau! Hay que mantener la atención entonces baja uno el tono y ¡guau! De momento uno sube, baja, sube, entonación, va y los niños, como la atención se les va muy rápido, los niños, fa tú haces todos esos cambios como de tono, de caras, de no sé qué, y los niños, desde que tú les atrapes, ya uno dice, atrapé a los niños, entonces eso que aprendí siendo profe, como todo el tema de, de captar esa atención, lo aplico después, lo apliqué después, lo empecé a aplicar a mis videos, y realmente siento que funciona muchísimo. De acuerdo. Ya que cuando, cuando yo hablo de las historias también uso este tipo de lenguaje como muy, buenos días, vidas mías, les cuento que hoy, y yo uso un tono bastante, eh, ¿qué te digo yo? Es un tono bastante enfocado en el entretenimiento, ¿no? O sea, el tema, por eso es que, por ejemplo, los, los sketches o los pequeños videos de historias en Instagram son tan populares, porque es una historia de un minuto que te hace reír. Entonces, es mantener un poco este tono que no sean buenas, eh, hoy quiero contarles, que porque se vuelve aburrido, sin embargo hay gente también cuyo, cuyo por ejemplo, me, me parece que a veces Jay y se pone un poco así, ¿no? que Para hablar de alguien conocido, con todo el respeto, pero es como, eh, hoy quiero contar, ¿sí? la sí, familia es, es, entonces esto se vuelve como una desiderata, ¿no? Y valor y el aire puro, y tómense el agua, bla, bla, o sea, como cada quien en, encuentra una forma de sus seguidores que les gusta, a mí me parece un poco extraño escuchar consejos de la vida en tono poético de un reggaetonero, pero a la gente le fascina, ¿sí? Entonces, bueno, lo que, es que pasa es que ellos, que ellos también cuenta. cuentan con el factor de la fama, ¿no? O sea, como ya son famosos, ya les permite todo. De acuerdo, sí, de acuerdo, y eso nos pone a los, a los es decir, a los no tan famosos en un, en un, en un halo de competencia fuerte, ¿no? Porque sí. cómo hace uno para compartir los, los, los, uh, los, los conocimientos que uno quiere compartir si la gente está enfocada viendo únicamente a unos cuantos. Entonces yo pienso que eh, también es importante tener un tema principal en las redes, ¿sí? que sus redes sean conceptuales, ¿sí? y que usted está hablando de algo que usted realmente sabe. No se ponga en verdad porque eso se nota horrible. O sea, mi, mi Instagram es un Instagram supremamente conceptual, donde yo hablo de África y sus descendientes, de todo lo que ustedes quieran, de África, de los países africanos, del cabello afro, de la ropa afro, de la poesía afro, de la literatura, pero es un, es un Instagram conceptual, que a veces la gente viene y me dice, oye, pero tú no hablas de nada más, y yo, sí, tú no puedes ir a, a McDonald's a pedir irragiaco, es sencillo, <risa> y esto es un Instagram que habla de la identidad afro, ni siquiera, ni siquiera tanto de, de Liliana como un personaje, sí, o de un personaje que yo he construido en torno a eso, sí. entonces pienso que una cosa fundamental es que usted escoja un tema principal, no es que no pueda hacer nada más, un tema principal, del cual usted realmente sabe, ¿Cierto? Y cuando vaya a tocar un tema que no es su principal tema, reconozca de entrada que no lo es. Yo, por ejemplo, ayer subí una receta, cosa que nunca hago porque soy negada para la cocina. Y lo primero que dije fue, oigan, yo no soy una súper experta en la cocina, pero quiero compartirles esto que aprendí. Por ejemplo, en el caso tuyo, Paula, yo te he insistido en que hagas cosas con el cabello rizado, que es un tema muy chévere. Tú me dices, listo, pero quiero mostrar un proceso honesto de cómo ha sido para mí aprender y yo pues eso es lo que tienes que hacer no no voy a yo ponerme voy a hacer una una charla sobre las que te digo yo es decir algo que yo no sepa cocinar algo que yo no sé exactamente no me voy a poner dar clases de francés por ejemplo por mí, algo que, que la gente va a entender de una vez que yo no sé por más que uno pueda hablar un par de palabras pues no se va a poder dar clases del tema entonces hablen de algo que ustedes realmente saben porque si no se nota mucho y se ve muy feo lo que sí no se había hecho aquí es el tema del pelo rizado natural. Se trabajaba mucho la trenza, se trabajaban los ñonguitos, se trabajaban los diferentes peinados, que Karen ya nos va a explicar, pero no se había trabajado cómo llevar el pelo natural. Ser una autoridad en el tema es súper importante, no solo para crear vínculos con la gente, sino para que la gente diga, esta vieja sabe, este perfil es diferente de muchos otros, porque como todos estamos en lo mismo, hay que marcar una diferencia también es importante ser inteligentes como seguidores no solamente nosotros como como los que digamos que hoy en día todo el mundo está tratando de ser influencer y por eso mismo hay mucho influencer fake sí yo por ejemplo volviendo al tema del experto yo llevo toda la vida entrenando toda la vida desde que yo tengo uso de razón que se hace un semestre de educación física porque sí, antes sí, de no me me, o sea, mejor dicho estuve a esto de <ríe> dedicarme al tema fitness aunque siempre quise ser periodista y a eso me dediqué finalmente, y yo entreno de verdad un montón, y yo entreno todo el tiempo, y conozco técnicas, y, y creo que puedo dar una clase un día sin ningún problema, mm -hmm. y ese no es el tema de mi peso Porque no me dedico a eso, porque hay gente más dura que yo, y porque yo puedo un día decirles, miren, estoy entrenando, y motivarlos a que ustedes también lo hagan, pero de ahí a yo decir que es, que es el tema número uno de mi vida, es decir, hay gente dura, hay gente que se dedica única y exclusivamente a eso, y eso es lo que, lo que debemos reflejar un poco. Sí, en ese sentido también me parece importante rescatar, y ya para empezar a cerrar, que me da pena quitarte, quitarte más tiempo, eh, rescatar el tema de reconocer los errores es súper importante. ¿Por qué? Porque más que todo en las redes sociales uno está muy expuesto, ¿no? Entonces, la gente responde. O sea, la gente no es boba, la gente responde. A mí me responden, me dicen, no, mira, es que esto no es así, no sé qué. yo, no señor. Eso no es así porque tal, tal, tal y tal. Entonces claro. es como una argumentación que obviamente si tú no estás equivocado le argumentarás a la persona obviamente de muy buena manera y la persona va, va a quedar como, oye, pues sí, tienes razón. Pero ojo, si estás equivocado, claramente hay que reconocerlo. no Y mira que a veces uno aprende por el camino. El otro día me pasó una chica a la que yo le arreglé su cabello por primera uh -huh. vez en unos dos años, tal vez, uh -huh. y llegó a mi casa con un cepillo cepillo desenredante que yo en ese momento no usaba y no sabía usar y no lo recomendaba. ¿sí? Le dije no, no sé de ese cepillo, eso no te sirve, mejor usa esta otra cosa. Después uh -huh. aprendí a usarlo y me parece el mejor cepillo del mundo y lo recomiendo todo el tiempo. Y estos días ella me, me habló por Instagram, me saludó, dije gorda, yo no sabía en ese momento cómo usar el cepillo. Eh, discúlpame porque de pronto te di un mal consejo pero sí, úsalo porque es muy bueno. ¿Has visto cómo lo...? Me dijo, sí, he visto que lo recomiendas, ya aprendí. Yo realmente no lo había votado, entonces ya aprendí yo. Mira, buenísimo. En, en ese momento yo no sabía, pero pues aprendemos sí. juntos. Entonces es, es bueno uno irse alimentando, ir mejorando eso. Porque lo que te digo, digamos que también en, a, mí, a mí, por ejemplo, en Instagram me pasa mucho que yo trato de contestar preguntas. Porque sí. entiendo que el tema que yo promuevo, que es el caballo natural, por más que no lo parezca, y no me voy a morar en esto, es un tema personal muy fuerte cuando una mujer se ha alisado el pelo toda la vida y luego decide dejarse el pelo natural, entonces el pelo, hasta que el pelo crece y se va cayendo el pelo liso y la gente la empieza a criticar y tiene problemas en el trabajo, entonces no es un tema tan fácil como ir al gimnasio, es un tema de acompañamiento, eh, claro. psicológico lógico fuerte, entonces yo trato de contestar, porque muchas me han dicho, gracias a que me contestaste, yo logré hacerlo, me diste fuerza, entonces en la medida de lo posible, obviamente no le contestas los mensajes vos, de pronto no falta que te despachando echando el perro ahí por el mensaje, pero en la medida de lo posible mantener una comunicación también personal con los seguidores. Bueno, Lili, para cerrar, últimos consejos que nos hayas dado. Bueno, no, yo pienso que, que ya dijimos la mayoría, pero yo sí pienso mucho que tenemos que desarrollar una, una, una propuesta muy conceptual y muy original, ¿sí? Que tenga que ver con un, un personaje que prácticamente que usted ha creado, que no sé si es un personaje falso, ¿no? Pero que haya un concepto muy específico. Que ustedes eh, ofrezcan algo único o por lo menos original y eh, como les digo entrar en la, en la onda de hablarle al teléfono conscientes de que detrás hay un, hay un público que los está queriendo escuchar no así mm. que bueno, también ser naturales y yo sí pienso, último consejo que les voy a dar por más que esto parezca difícil uno tiene que evitar obsesionarse con, con, con las redes que hagan sus redes con tranquilidad, que si un día pierden de seguidores no dejen de dormir por eso la gente viene y se va, la gente a veces los va a criticar, eh, a veces a la gente no le va a gustar, hay otro influencers de viajes que van a seguir y a otro influencers de que vaya a la cara a seguir y a ti no, que te dejaron de seguir porque un día escribiste algo que no les gustó. No sufran por esto, gócense la comunicación con sus seguidores. Bueno, Lili, pues muchas gracias aquí por todos los tips. Eh, muchachos, todos podemos hablarle a una cámara, a un teléfono, pero es cuestión de práctica. Entonces, apliquen todos los tips, síganos, Lili, tu Instagram... Yeah. Arroba Edna que es mi nombre, Edna barra baja. Es eh, mi Instagram personal y el de mis proyectos se llama Vive tu Pelo A. Arroba Vive tu Pelo a. Ahí me encuentro. Y a mí, ya saben muchachos, siempre estoy como vieja que viaja en todas las redes. Y suscríbanse a este canal, activen notificaciones. Venimos con muchas entrevistas durante la cuarentena. Y cuando no, pues estamos subiendo obviamente temas de viajes. Gracias. ¡Au! Thank mm -hmm. you.